En el living, primero dándole la bienvenida a nuestro compañero Facu Kaila, que se suma con todos los deportes. Y con los chicos, los campeones, los recibimos con un fuerte aplauso capitán y subcapitán de TJ. Estamos con la IC y Julián Martín, que vienen de coronarse campeones de rugby Mendocino. Fin de semana. Chicos, Diego, bienvenidos. ¿Cómo están? Y bueno, felicitaciones. Gracias, gracias por la invitación De okay, festejo chico, todavía Tienen carita de sueño sí, Tienen, ¿tienen de intenso, un fin de semana intenso, caravana, festejo Hasta el domingo, hasta el domingo <risa> <risa> Hasta el domingo estuvieron festejando, como corresponde No, creo <risa> que festejan hasta el domingo Hasta el domingo van a seguir festejando Está muy bien A pedido de los entrenadores Está perfecto, a pedido de los entrenadores Y de todo el club, me imagino Por supuesto, primera vez felices con este primer campeonato, ¿es así? Así es, primer campeonato en 49 años 49 años de historia tiene el club Y ustedes son los encargados de darle... Esa primera estrellita, ¿no? Y lo importante sí, sí, que es que ser amaristas en una final, que es como un ícono dentro del régimen mendocino. Histórico. Bueno, te fue presente claro. y presentando lo que viene a futuro como uno de los clubes que en la provincia van a pisar fuerte. Sí, sí, por ahí eran uno de los favoritos al, al título de ellos y nosotros ah, sí. nos, nos hicimos presente sin tanta experiencia y más que nada con, con ganas. Y hambre, que es lo que no, nos destacó este año, creo, En los últimos torneos, ¿cómo les había ido? ¿Y, ¿Y cuál fue el diferencial, como para ahora decir, vamos a salir primeros? y Nosotros veníamos de un par de años, hace un par de años, complicados, peleando el descenso. Después de la pandemia, se empezó a crear un grupo muy lindo. Eh, y creo que este año, lo, lo que se nos destacó fue la convicción. Este, era un grupo que estaba muy convencido de lo que se quería. Se lo propusieron. Una propuesta de algunos jugadores que no venía por ahí del lado nuestro, sino de, de otro de los chicos. Che, ¿por qué no soñar? Y nosotros tomamos la, la posta y dijimos, bueno, vamos. Claro, chicos, porque ustedes meten una primera fase en donde salen primeros también. Y no contento con eso, siguieron avanzando semifinales este, Liceo, final Maristas. Es decir, a los que vienen dando el primero, segundo todos los años, ustedes los dejaron en el camino. Eso habla de, del trabajo en equipo. Así Después. es, así es. Sí, fue un año largo, bastante duro. Eh, nosotros perdimos el primer partido del torneo y el último. En el medio ganamos 12 partidos seguidos, que, wow. que eso nos posicionó también eh, con otra energía, ¿no? Impresionante. ¿Y ustedes, desde chicos, juegan en el club? ¿Cómo, cómo empezaron su carrera dentro de lo que es el, el deporte del rugby? Eh, yo jugaba al fútbol, Ajá. de no creer. Así que, nada, a los seis años me dijeron... Sí, este deporte no es para vos. Son pataduras, no, no, digo, no. Para claro, que no te... pegas una. Vení, vení, a probarte el club, fui Ajá. a los cinco años, ¿sí? empecé y de ahí de corrido hasta hoy nunca. A bueno, los cinco nunca años paré. hasta ahora, es es toda muchísimo. una vida en el de deporte, sí, claro. Sí. sí, sí, yo también. Desde los cinco años, hace 26 años que estoy en el club y muy contento Pero Impresionante. Bueno, ya o sea, es lo que tiene el rugby, ¿no? De que todos quizás empezaron de muy chiquitos y se forman más allá de un grupo de amigos, una familia. Ustedes comparten. Todo con el equipo, ¿no? Así es, sí. Justamente ayer este, fuimos al club y estuvimos ahí con, con los infantiles, con los más chiquitos del club, eh, sacándonos un equipo bien fotos. fotos. <risa> Son Pero, una celebridad. Eso está buenísimo porque <risa> de una. Que ustedes entren y tengan la posibilidad, los más pequeños, los ven como sus ídolos, de acercarse y. ¿Por qué no el día de mañana se suman al plantel profesional con ustedes? Claro, y verlos ¿Sí? salir campeones los chicos también incentiva muchísimo lo que son las inferiores. Y dicen, ah, mira, si ellos pudieron, bueno, vamos todos para adelante. Y, y es muy bonito lo que se genera Hablo a nivel club, club <risas> sin dudas. club Chicos, este título que ganaron ahora, ¿los habilita a jugar algún título a nivel nacional, alguna competencia? Sí, eh, al, el, al haber salido campeones de Mendoza, jugamos el torneo del interior A. Uh -huh. Uh -huh. Y bueno, son cuatro zonas de cuatro equipos, juegan campeones y segundos de, de todo el interior. O sea que se viene un año de viajes ahora, porque sí, es ir a otras claro provincias, encontrarse con otros equipos. Con los ahora ahora arranca movido. arranca la, la parte más linda para nosotros. Nosotros claro. históricamente, al, eh, más allá de no haber salido campeón, hemos clasificado esos torneos y siempre ha sido torneo que nos han gustado jugar mucho y viajar. ¿Han salido dos veces sus campeones? Dos veces el club, club. Ah, bueno. esa, esa espinita, Tres veces, en Tres veces. Claro, y una campeona ahora. Perfecto. Es, hay que llegar a una final, no solamente es ganarla. ¿Y esto claro, es qué fue? ¿El que torneo apertura vendría siendo? Sí, no, en Mendoza hay un solo torneo, ah, un o solo sea, torneo. en el rugby hay un solo torneo O sea, oficial. el 2022 ya fue de ustedes, Exacto. no es que ahora tienen sí, que cerrar no, el no, no. año manteniendo ese título. Exactamente. Bien, buenísimo, es Chicos, espectacular. ¿cómo se motivan al haber sido campeón, tienen el torneo del interior, pero cómo logran subir la vara para el año que viene, encarar un top 8 en donde han sido campeón y mantener esa motivación? No, yo creo que a pesar de haber sido campeones eh, queda, queda un largo recorrido, es el primero, queda un montón de cosas por mejorar y nos va a servir ahora el torneo del interior para, para mostrar nuestras armas y hacernos un poco más fuerte, terminar de corregir cosas que si bien salimos campeón pero salieron no del todo bien en la final. Siempre que, que tenemos a chicos que juegan al rugby acá en el programa es inevitable preguntarles sobre esta polémica que hay en torno al deporte y que algunos lo miran que con, con malos ojos, no decir es un deporte violento, con algunos episodios que se han dado últimamente. ¿No? ¿Ustedes cómo lo ven en ese sentido y cómo luchan por ahí por, por educar a, a las inferiores, a los chicos más chiquitos para inculcarles esos valores de respeto, de, de tener conducta deportiva? ¿no? Porque es un deporte que los prepara para ser muy fuertes y a veces eso es mal usado, ¿no?, en otros ámbitos y fuera de la cancha. Sí, así es. Eh, puntualmente en ese, en ese tema eh, no, nosotros no corremos la mirada y no, no hacemos ojo ciego a, a todas estas situaciones uh -huh. que han pasado. Eh, y lo tomamos como un desafío muy grande para el club, uh -huh. sobre todo, eh, que creo que la unión de rugby Cuyo también debería hacerlo y todos los clubes uh -huh. creo que también lo hacen un poco. Eh, tener estas instancias de tener, charla. Sí, sí, sí. Ten, sí. Ten, hay que, tienen que haber espacios donde, donde se uh -huh. hablen todos estos temas y eh, y tratar de que por ahí también eh, un poco estigmatizados estamos los rugby. O sea, sí, rugby claro. es ¿Sí? automáticamente no, duda, es golpeadores, ¿sí? automáticamente violentos uh -huh. y a, si bien hay gente que sí, uh -huh. eh, hay violentos en el rugby. Pero la mayoría de la gente del rugby no es violenta y es gente de, de respeto, de valores eh, y gente que, que se quiere, viene, quiere, quiere... Se vivir. viene viendo, de hecho uh -huh. chicos, cuando hacemos acá eh, los lunes el resumen, por ahí mostramos el top 8, que... Es un deporte de mucho contacto físico. Hay roces, se puede picar en el partido, pero rápidamente he visto que en los últimos partidos los mismos compañeros lo separan, diciendo: sí, sí. Bueno, listo, no iniciemos una gresca acá, no quedemos mal y bajan el ejemplo a las inferiores directo desde sí, la primera. Por supuesto. Eso está buenísimo. Sí, sí, por supuesto. Educar con el ejemplo, uh -huh. nosotros lo hemos hablado mucho y creemos que es lo más importante. Sí, eh, no cosas que pasan dentro de la cancha quedan ahí uh -huh. y es más, nosotros tenemos muchos amigos en otros clubes, uh -huh. cosa que que es muy normal el rugby, y apenas termina el partido, lo primero que, es, que hacemos es saludar al... Por supuesto. Al, al, está buenísimo, ¿no? Y ustedes como equipo, capitanes ¿no? está bueno que, que bajen esa esa línea. Tremenda copa, te sí, digo. Copa está es, Esta también ha estado de caravana, te sí, digo. Los chicos dicen, sí. hoy le tocó service, pasarle <ríe> un trapito porque anduvo de festejo también. Y anduvo de festejo. Qué lindo. ¿Y esta copa dónde queda? ¿Allí en, en las oficinas de, del club? ¿Dónde piensan colocarla? En la cantina, En la, ¿en la cantina. Sí. Ya tenemos la, la vitrina preparada para poner en la cantina. Excelente. Bueno, el aplauso para los chicos. Más que merecido este torneo para Tecue. Saludos, bueno, a toda la división que seguramente estará acompañando ahí del otro lado. Entrenadores, ¿Y a quién más sumamos el, en el saludo, que no se puedan olvidar? Sí, a todo, a a todo el club, a toda la familia y sobre todo a la hinchada que el domingo estuvo, estuvo presente implacable y, y nos acompañó todo el año, pero 10 personas en cancha de maristas, Final de visitantes también. Sí. Ah, final sí. de visitantes. Claro, uh, sí. qué copado. Eso también tiene un sabor <risa> Qué divertido, distinto. qué lindo. Bueno, chicos, felicitaciones. Y ojalá, bueno, sigan los éxitos Esperemos para todo el club chicos, de que pues. sigan los éxitos. Muchas gracias Muchas por el gracias